2.990 más 4, el 10% más o menos. pesos, sí, sí. sí los son los en todo el sí. Así es que no se esperen a venir a comprar un vestido en mango en India, lo pueden comprar en México. <música> Estamos ahora en un mango aquí en, en el puerto de India. Nueva Delhi. Jeans desde 1790 rupias. Esta playera de 1790 rupias, entre 4 más el 10%. Ese es el precio. Este vestido 2990 de oferta. Un vestidito. este saquito 5.590 rupias para ah, que se una idea cuánto cuesta aquí mango este como no sé vestido también este cuesta 3.490 trae la talla de méxico ¿Eh? si ¿Sí pueden comprarlo los mexicanos que quiere que cheque precios a ver soy especialista de mango cuéntenos mm. No he visto nada, nada más lo que está acá afuera, pero que hay algunas cosas con el precio y todo bien. ¿Cuesta lo mismo que en México? Eh, sí. sí. Esta blusita $2.990. ¿En 4, 4? Más el 10%, 10% más o menos. 700 pesos, sí, sí, sí. Sí, las precios son los mismos, todo Sí. Así es que no se esperen a venir a comprar un vestido en mango en India. Sí, a ver, sí. Lo pueden comprar en México. 3,900 roques. A ver, a probar tres Está bien chistoso No, no me quedan estos A mí tienen que quedar así como más cuadrados Está padre esta ¡Ay! ¡Mira! Está bien padre esta ¿La bag? ¡Sí! Este vale 1994 y este vale 1200, 1950. Estos buditas, estos buditas, están bien padres. No sé qué sea esto, dice Swan Pat Estas son también como dulces tradicionales. Y aquí están los típicos. El Ajá. dios este, el dios este en ella. ¿Esto qué es? Una lamparita. Las pashminas. Mira las pashminas. hasta ah, están bonitas. De seda. Cashmere. ¿Cashmere? cuando dice Cashmere? Esta es de seda Esta es de cashmere Ah, están bonitas Esta está padre Mira, están padres las sandalias Estas están padres Sí Una Barbindia. Mil rupias. Acuérdense, todo dividen entre cuatro y le suben tantito. La de Anonymous. Ah, que llevarnos. Yo si me la llevo, la máscara, máscara de Anonymous. Está bien, padre. Sí. Sí, está padre. Vale, mil setecientos rupias. No veo algo, les voy a ir enseñando cosas que me llaman la atención que son como de por aquí o bueno, para que vayan viendo precios y esas cosas también este carrito a escala 400 rupias 100 pesos poquito más el precio de la rupia, yo lo, para hacerlo rápido lo divido entre 4 y le sumo un 10% y eso ya serían pesos chocolates más chocolates accesorios de viajes una bolsa de souvenir está bonita 1249 rupias el famoso huevo kinder que aquí se llama diferente no es un huevo kinder es similar 495 Miren, este es un rickshaw, está padre el rickshaw, Bollywood Bay. aquí están padres los souvenirs, tienen souvenirs padres, ahí oh, tenemos sed, ah, vamos a ver, miren, esto no lo hemos hecho porque no he encontrado como un tipo oxo. esta es una bebida, es un agua, Esta debe ser agua, 55 rupias, la verdad es que está bien los precios 55 rupias aquí tengo un sprite no dice cuánto cuesta café, 150 rupias, un late, copy latte que vecino late aquí tenemos más jugos, 7 up, 60 rupias, este refresquito y esta es la bebida de aquí es como la coca de aquí el thumbs up. thumbs up 60 rupias acuérdense 60 entre 4 más el 10% quiere decir que se cuesta 15 como 17 pesitos más o menos ok esta es una tienda como de recuerditos que está muy buena ganesha Maris quiere su ganesha para la puerta ¿cuánto? 400. Esta simboliza La buena suerte Y casi siempre, o no sé por qué O no entiendo bien, lo ponen siempre en la entrada de las puertas Entonces nos vamos a llevar un Ganesha Unas Pashminas Otro Ganesha una bolsita Ah, están padres estas bolsas Seguimos en la tienda de recuerditos. Continuamos nuestro shopping y no salimos vivos. No salimos vivos de esta, pero no podemos enseñar que compramos. India Explore se llama esta tienda. Música en vivo y toda la cosa. Esta tiene esta musiquita en vivo. <música> Una canción de Shiva. Y esta es otra tienda de. Recuerditos de la India. Y esta tienda, esta música en vivo. Y huele bonito. Huele rico. Pero así no huele deli. Eso es mentira. El deli huele diferente a esto. Deli duty free. Hay mucho duty free. Hay mucho shopping en este aeropuerto. ¿eh? Y... Ya casi para abordar todavía te ponen otras tienditas. Para que no te vayas limpia. Monedas. Hay otras tiendas abajo. Del cerrita abajo. 750, 800, ah, ah, Houston, Texas, pies. ¿qué huele?